Sebastián de Arauco, tres enfoques sobre la reencarnación. Tercer enfoque, 1 la reencarnación y la ciencia. Ciertos sectores de nuestro mundo occidental, rechazan la teoría de la reencarnación, porque, para ellos, no ha sido probada, dentro de su limitado círculo, y niegan a ultranza todo aquello que desconocen o que los sentidos físicos no sean capaces de percibir, su limitada capacidad intelectual, y a veces los convencionalismos que sobre su mente presionan, no les dejan ver que, para negar, hay que comprobar por el estudio y análisis exhaustivo del asunto, mediante una actitud mental de honesta imparcialidad, pues, la ignorancia de una verdad, no nos da derecho a negarla, puede no admitirse, pero, honestamente no puede negarse aquello que se desconoce, pues, como bien dice el ingeniero, Hernán y Guimaraes Andrade, director del Departamento Científico del Instituto Brasileiro de Pesquisas Psicobiofísicas, en su obra La Teoría Corpuscular del Espíritu, pues los hombres suelen apegarse mucho a sus doctrinas y convicciones, por lo que no es fácil desarraigar creencias y conceptos, aunque se demuestre hasta la saciedad su inconsistencia. Las nuevas teorías, las nuevas doctrinas y las nuevas ideas, suelen penetrar lentamente, por la resistencia que les ofrecen, como gigantesca barrera opuesta al progreso, la intolerancia, la vanidad y el espíritu de rutina. Nota de pie, 1, páginas, 18, segunda edición, Sao Paulo, y páginas 34 de la edición en español, editorial Kier, Buenos Aires, fin nota de pie, y otros hay que, desde un punto de vista racional, encuentran que la reencarnación es una hipótesis lógica, pero que le falta la base experimental probatoria. Quienes así opinan, lo hacen por desconocimiento o falta de información al respecto, de los miles de casos probados por investigadores, no reencarnacionistas por creencia, en el campo de la psiquiatría, neurología y parapsicología. Y es precisamente el objeto de este tercer enfoque, que intentaremos probar a través del análisis de los diversos aspectos expuestos, Experiencias de regresión de memoria por hipnosis de sujetos psicopáticos, experiencias por hipnosis de sujetos sensitivos, percepción extrasensoria, reconocimiento consciente de escenas ya vividas, eclosión del subconsciente, que acusan una relación entre la existencia o vida presente y otra pasada. Diversos sectores científicos están ya investigando la raíz o causa de múltiples fenómenos psíquicos que con alta frecuencia están haciendo su aparición y que la psicología y psiquiatría clásica no les encuentran explicación, viéndose compelidos a apartarse del clasicismo y enfocar la investigación por nuevos derroteros. Son muchísimos ya los hombres de ciencia que hoy están dedicados a la investigación de los múltiples fenómenos psicológicos con síndromes de aparentes reminiscencias sobre actos no concordantes con la vida actual del sujeto. La Psychical Research Foundation, Fundación para Investigaciones Psíquicas, en Virginia, Estados Unidos de América, publica un boletín trimestral denominado TETA, dedicado exclusivamente a los problemas sobre la supervivencia después de la muerte corporal, y otros fenómenos parapsicológicos. Tanto en esta publicación, como en Journal of Parapsychology, Dependiente de la Universidad de Virginia, colaboran cientistas de renombre, tales como J.B. Rine, médico doctora Luisa Rine, médico Dr. Lan Stevenson, médico doctor jg Pratt, médico y muchos otros dedicados a la investigación de los variados fenómenos psicológicos y parapsicológicos que vienen afectando los diversos ambientes humanos. Y son múltiples los casos investigados con relación a la reencarnación. Entre los varios casos enfocados, Interesantísimos, pero que sería prolijo enumerar aquí. Examina algunos de los libros editados sobre reencarnación, reencarnación, a Study of Forgotten Truth, reencarnación, estudio de una verdad olvidada, una especie de antología preparada por E, P, Balker, y reeditada por New York y The Park, University Edition Books, New York City, 1965, CON 385 páginas, reencarnación. The Ring of Return, Reencarnación, El Círculo, o Rueda, de Retorno, compilado por Eva Martín, publicado en 1963 por New York y The Park, Reencarnación, Anneast Best Anthology, Reencarnación, una antología oriental occidental, compilado por Joseph Neale y Sociedad Limitada Cranston, publicado en 1961 por Julian Press, New York, Reencarnación, por Edward Bertolet. Publicado en Lausanne, Suiza, en 1943, por Pierre Genillard, La reincarnación de Samuel en les Traditions Orientales et Occidentales, de A. Desjerges, publicado en número 1966 en París, por Ediciones Alvin Muchel. Según el análisis de Deta, estas dos obras francesas no son antologías propiamente, sino una estadística y explicación de casos acaecidos, con una extensa bibliografía. Y por último, un amplio informe sobre el libro profusamente comentado, 20 cases suggestive of reincarnation, 20 casos sugestivos de reencarnación, por el Dr. Lan Stevenson, de la Universidad de Virginia, Estados Unidos de América. Volumen 26 de Proceedings of the American Society of Psychical Research, año 1966. Esta obra está recibiendo especial atención por los parapsicólogos, ya que los casos presentados son fríamente estudiados en el terreno mismo, desde un ángulo puramente científico y solamente aceptados después de haber sido plenamente comprobados. Recomendamos esta magnífica y documentada obra, en inglés, que puede ser adquirida directamente de, American Society of Psychical Research, 5 ws 73 rd Estrell New York, NY 10023, Estados Unidos de América, o también la misma obra traducida al portugués por el Instituto Brasileiro de Pesquisas Psicobiofísicas, enviando 12 dólares americanos, a, Editora Difusora Cultural Rua María Paula, 181 Sao Paulo, Brasil. Hoy vamos al Dr. J. G. Pratt, médico, catedrático de la Facultad de Medicina de la Universidad de Virginia, Estados Unidos de América, y presidente de la Psychical Research Foundation, Fundación para Investigaciones Psíquicas, dice, la cultura crea, en muchos individuos, fuertes preconceptos, ya a favor de unas ideas, ya en contra de otras. Tenemos que admitir, continúa diciendo, que el concepto de la reencarnación repugna a la gran mayoría de personas que en nuestro mundo occidental se consideran cultas. Sin embargo, eso no equivale a decir que es falsa la idea de la reencarnación, del mismo modo que la creencia generalizada en otras partes del mundo, no prueba su legitimidad. A mi juicio, el método de investigación del Dr. Lan Stevenson, abre nuevos horizontes al problema de la sobrevivencia. Oigamos también qué dice Federico W. Myers, uno de los fundadores de la Society for Psychical Research, Sociedad de Investigaciones Psíquicas, de Londres, en su magistral obra Human Personality and its Survival of Body Idea, la personalidad humana y su supervivencia después de la muerte, 1903, en la páginas 329 expresa, la doctrina de la reencarnación nada contiene que sea contrario a la mejor razón y a los instintos más elevados del hombre. Y en la páginas 403, dice, de las tres hipótesis que se proponen explicar el misterio de las variaciones individuales, la aparición de cualidades y propiedades nuevas, la teoría de las reminiscencias de Platón, me parece la más aproximada a la verdad, con la condición de fundarla sobre bases científicas, establecidas en nuestro tiempo. No es, por cierto, nada fácil establecer una teoría, colocando la creación directa de espíritus en fases de adelanto, tan diversas como lo son las en que estos espíritus entran en la vida terrestre bajo la forma de hombres, y en la páginas, 408. Afirma. La evolución gradual de los seres en numerosas etapas, a las que no es posible asignar un límite. Muchos cientistas de renombre en el momento actual están llegando a la conclusión de que la reencarnación es una hipótesis científica válida, otros ya la consideran como una teoría, y que contribuirá grandemente para el esclarecimiento del viejo problema humano de la sobrevivencia del alma. Y para aquellos que deseen profundizar este tema, extractamos la siguiente lista de obras que no son de creyentes en la reencarnación, sino de investigadores, profesionales de la medicina, psiquiatría, neurología y también para psicólogos. De reconocida reputación profesional, A Critical Examination of the Belief in Life After Death, un examen riguroso sobre la vida después de la muerte, por el Dr. Charles C. Thomas, Springfield, Illinois, Estados Unidos de América. 1961. Hipnosis in the Treatment of Traumatic Neurosis. Tratamiento de la Neurosis Traumática por Hipnosis. 1952. Por el doctor P. G. Dañe y doctor Dr. L. H. Viteker. A Case of Multiple Personality. Un caso de personalidad múltiple. Por los doctores. M. H. Congdon, J. A. N. Stevenson. Detallado en Journal of Nervous and Mental Disease Volúmenes. 132. 1961, páginas, 497 a 504. Buried Memories in Survivalist Research, Memorias Sepultadas en Investigaciones de Supervivencia, por C. T. K. Cari, estudio expuesto en la International Journal of Parapsychology, de New York, volúmenes, 4, 1962. Paranormal Cognition, Survival and Reincarnation. Experiencia paranormal, supervivencia y reencarnación, del mismo autor. Volúmenes, 56, octubre de 1962. Paramnesia and reincarnation del mismo autor. n 53, 1962. Documents pour servir letude de la reencarnación. documentos de ayuda en el estudio de la reencarnación, por C.J. Ducasse, de la Sociedad Americana para las Investigaciones Psíquicas. París, Edición de la BPS 1924. Casos aparentes de reminiscencias de vidas anteriores, Casos aparentes de reminiscencias de vidas anteriores, Revue Métapsychique, París, julio de 1924. reencarnación, Verified Cases of Rebirth After Death, Reencarnación, Casos verificados de renacimiento después de la muerte, KNSAI 1927. The Origins of the Druze People and Religion Bit Extracts from from Sacred Breitings, publicado por Columbia University Press, de New York, en volúmenes 28, 1928. Human Personality and its Survival of Bodilidez, la personalidad humana y su supervivencia después de la muerte del cuerpo, por Fed. William Myers, editado en Londres por Longmans, Green and Company, 1903. A case of Emergence of a latent memory under hypnosis, caso de emersión de memoria latente, por hipnosis de G. L. Dickinson. Publicación en inglés de la Society for Psychical Research, de Londres. Volúmenes, 25, 1911. de case of patience board, por WF Prince, de la Sociedad de Investigaciones Psíquicas, de Boston, Estados Unidos de América, 1929. Reincarnation Phenomena in Hypnotic States, Fenómeno Reencarnatorio de los Estados Hipnóticos, por el Dr. Etholic International Journal of Parapsychology, Volúmenes 4, 1962, y en portugués, dos interesantes y documentadas obras del Dr. Ignacio Ferreira, neurólogo, director del Sanatorio Espírita de Alienados, en Ubereda, Brasil. Psiquiatría en Faceda Reencarnasado, Novos Rumos a Medicina, y para terminar estas referencias, citaré otra interesante obra muy documentada, conteniendo múltiples hechos probados de reencarnación en diversos países, descritos con lujo de detalles, reencarnación, based on facts, reencarnación basada en hechos, por el Dr. Carle Muller, investigador de larga experiencia, y editada por Pichic Press Limited, Londres. Y esta misma obra traducida al portugués y editada en Sao Paulo, Brasil, con el título Reencarnacao baseada en Fatos y editada por Editora Difusora Cultural, 1978, contiene la descripción de múltiples casos de reencarnación probados, en diversos países. Nota, en esta cuarta edición, en relación a datos sobre reencarnación, recomendamos las siguientes obras de reciente edición en España, Más allá de una vida. Reencarnación de Ediciones Martínez Roca, Sociedad Anónima Nuevos Descubrimientos sobre la Reencarnación. Autor, doctora Gina Germinar a la verdad sobre la reencarnación a la luz del Evangelio. Autor, Tomás J. Valencia.